Esta canción va dedicada para el Diego Reyes por borde musical. Ya yeah. Desde Moros, Tamaulipas. Desde morro mi sueño era ser militar, pero por cosas del destino me vine de estatal. Algunos me dijeron que yo no podría, hoy me dicen quiero ser como tú y algún día. Desde morro mi sueño era ser militar, pero por cosas del destino me vine de estatal. Algunos me dijeron que yo no podría, hoy me dicen quiero ser como tú y algún día. Ando cumpliendo mi sueño, ahora le pongo empeño jalando para el gobierno de Carvajal, de familia humilde. Me dice la bobilla, camino por la vía y no la riego Mi nombre es el Diego, le doy un consejo Querer es poder, ya que ando Con toda la actitud, brindando salud por mi jefe y mi jefa Desde morro mi sueño era ser militar Pero por cosas del destino me vine de estatal Algunos me dijeron que yo no podría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 te negro la vestimenta, andamos en las trocas bien alerta Voy cumpliendo mi sueño, como de morro quise serlo Con mi vareta, con mis alimentos Siempre andamos, bien belicosos Gracias a Dios, estoy donde estoy También a mis padres, soy lo que soy Gracias también, al amor de mi vida por haber confiado en mí. Y en lo que ejerzo hoy, no estuvo fácil, pero para adelante salí, orgulloso de ser, 145 de la Fox Charlie, en la laguna madre crecí, cualquier rato les caigo por ahí, a nadie critico, mira Dios me bendijo, si la muerte me sorprende, bienvenida sea.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 Ya. Y, ahí quedó. Ya. y ahí quedó para el Diego, Diego Reyes, oye, Diego, y un saludo Diego, de parte de él para el Nato, el Irven y el Pepe, que, el Nato, pepe que, que también se la anda rifando día a día ahí en las operativas.